Hola hola mi K. ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que lo estén pasando de lujo, yo estoy bien, adiós, gracias. Ahora, déjame hacerte una pregunta, ¿hacer gameplays o videos tutoriales te es imposible por no tener PC? Bueno, hoy te traigo un cortísimo video sobre una app que me pareció sencilla y por demás útil. En un 2x3 vas a estar grabando tus videos y por qué no, creando tu propio canal de YouTube o no vas a estar limitado por no estar en tu oficina para poder grabar tus gameplays con tu celular. Esta app es para grabar las pantallas de sus teléfonos con buena calidad y sin afectar el rendimiento de su equipo móvil, sea este de gama baja, media o alta. Y se llama X XRecorder, una sencilla pero muy potente app que no solo nos permitirá grabar la pantalla de nuestro dispositivo, sino que además nos va a, poder, nos va a permitir grabar el sonido interno y a su vez si quisiéramos el audio del micrófono del celular. Con esto vamos a poder grabar nuestro juego favorito sin tirones, sin lag, sin errores, en una buena calidad. Lo más genial de esta app es que de plano está en la App Store, así que no vamos a necesitar descargar absolutamente ninguna aplicación o APK para poder utilizarla. Así que si todavía no estás convencido, acompáñame que te la muestro a la app. Como verán, ya la tengo abierta, así que vamos a ir al eh, talonario de búsqueda, vamos a escribir el nombre de la aplicación... vamos a ir a este icono que está acá que dice instalar, vamos a reinstalar. vamos a esperar que se instale, mientras tanto yo me voy a ir tomando un matecito una vez que la app ya está instalada vamos a darle a abrir lo primero que nos va a salir en la app son los términos de condiciones de esta Para poder usarlo puro puro libre que nadie le va básicamente hablando Así que le vamos a decir que no me vuelva a preguntar Y le vamos a decir que lo permita Una vez permitida la ventana emergente Vamos a venir a ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a bajar a todo. está X Recorder Vamos a tildar acá Para que esta... Eh aplicación se muestra encima de otras acá le vamos a decir que sí porque nos va a decir si eh, para grabar videos y realizar capturas de pantalla permiten acceder los archivos multimedia de tus dispositivos. le damos que sí accede nomás permitir claro que sí por supuesto que sí ahora lo que vamos a hacer es ir a la ruedita de configuraciones y una vez que ya estamos acá vamos a arrancar a acomodar los ajustes de audio como eran de plano tenemos en silencio ya viene por defecto así la aplicación pero podemos activar micrófono que nos va a permitir hablar a través de la funcionamiento. Cámara, micrófono, permitir con la app en uso. Vamos a dejar todas estas cosas bien bien habilitadas, así ya lo podemos usar. Cámara, permitir solo con la penuso. Contactos, eh, permitirlo también. Habiliten todos los permisos que, que, que puedan, habilitenlos. Una vez habiéndole otorgado todos los permisos, le vamos a decir obviamente en qué calidad de volumen queremos que esté el micrófono. Y después podemos para ponerlo con eh, solamente el audio interno, que grabe solamente el sonido interno del equipo. Así podemos, no sé, un gameplay sin voz, simplemente un juego, o simplemente una música, o simplemente queremos capturar un video de donde no se permite la descarga. No lo recomiendo. Acá tenemos para darle el volumen del micrófono. Y si queremos grabar un gameplay, podemos hacer lo siguiente interno y de micrófono y como verán acá abajo nos da la ecualización de cada sonido para tener el sonido interno y para tener el sonido del micrófono no obstante esta última opción que dice acá abajo que es reducir ruido no se las recomiendo porque ya la advertencia de plano te deja saber que es muy probable que si activas esta opción, te traiga problemas a la hora de reproducir sonido de tu teléfono. Ahora, otro pequeño detalle muy importante. Para no ocupar ni limitar el espacio en la memoria de tu teléfono. Vamos a cambiar de plano dónde vamos a acomodar las cosas. Primero y principal, el ajuste de video. Yo, yo creo que en 640p, una calidad de 12 megabytes. Y 60 FPS es más que suficiente para tener una calidad de video aceptable. Ahora lo que vamos a decirle al el dispositivo es qué tipo de orientación queremos. Recomendación, depende de lo que vayan a hacer, dejen que el dispositivo elija solo. En automático es más que suficiente. Él va a decidir si apaisar la pantalla o ponerlo en modo, en modo vertical de acuerdo al contenido como se esté saliendo por la pantalla de nuestro dispositivo móvil. Así que... Automático está perfecto. Y lo siguiente que vamos a ver es guardar ubicación. Guardar ubicación la vamos a dejar en tarjeta SD. Esto para qué es para que cada archivo que genere la aplicación no esté ocupando memoria interna de nuestro dispositivo. Que la vamos a necesitar, obviamente, para la utilización de nuestras apps. Ahora, si ustedes quieren activar la cámara para poder hacer un gameplay, van a hacer esto: van a este icono que está acá arriba, es más rápida que yo. Y van a dejar donde está la casilla de la cámara Y la van a tildar Y voilà! Ahí tenemos nuestra cámara para poder grabar Nuestros gameplays Hermosos, maravillosos, divinos Ahora vamos a hacer una pequeña demostración De cómo funciona esta app a la hora de grabar ¿Sí? Para que ustedes vean Abrimos nuevamente acá Presionamos el botón de grabación Y automáticamente comienza Nos pide obviamente la autorización para grabar Siempre nos va a preguntar Comenzar ahora Y automáticamente... 3, 2, 1, comienza a... Ah, grabar. Automáticamente ahora lo que están escuchando es mi voz a través del dispositivo. Así como lo escuchan, así se escucha. Creo que el audio por ahí no es el mejor del mundo, pero tampoco es el peor. Me estaría, eh, qué sé yo, gustando. Ahora bien, yo juego un juego pesado. Si instalo esta aplicación, me voy a quedar sin memoria. Si querés saber... ¿Cómo mejorar la memoria o el almacenamiento de tu dispositivo y editar videos en tu celular? Dehacemelo saber en los comentarios. Regálame un sabroso y jugoso like. Comparte este video para que más personas puedan verlo. Suscríbete a mi canal. No olvides seguirme en Twitch. Les mando un jugoso mordisco en la nalga a todos mis suscriptores, los que hacen posible que yo esté acá. Y chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.